que denota que parece que ya he cumplido los 30 años eh, vamos a intentar hacer un, un temillo tengo la luz esta me está matando Dios mío, me tiene aquí y yo tiro, es que es mortal pues nada, vamos a intentar hacer un, un, un trocito de, de Sally Gooding o Sally Goodwin que tengo aquí en el en el libro de Scrugs Esto lo, lo, lo pidió alguien en un vídeo que hice en directo eh, durante los primeros meses del confinamiento, sería abril o algo así y yo en aquel entonces pues no me las sabía, sinceramente, hacía un paripé allí de aquella forma y ahora sí me las estoy estudiando bien, como tiene que ser y eh, lo que me he encontrado es que no es nada fácil, bueno, eso ya, yo ya lo sabía, por eso hacía el paripé si te paras a, a, a no analizar, sino a tocarlo tal como pone aquí, poniendo los dedos como lo tienes que poner Es una putadilla Básicamente, por algo lo voy a comentar más tarde también eh, Porque no es simétrico, Son hay unas asimetrías y unas variaciones Que, que te vuelven loco, ¿vale? Bueno, Y nada, como es una cosa muy, muy conocida y aparte también es muy útil Porque esto de la Sally Gooding Position Es movible, la, la puedo hacer en Sol pero la puedo hacer también en Re. la puedo hacer en Do. Lo puedo hacer en La. Es decir, que lo, lo puedo ir moviendo haciendo más o menos lo mismo. Moviéndolo por el, por el diapasón. Y me va dando distintas posibilidades. Es decir, siempre que tenga un eh, formato de acorde... Eh, lo que sería D, formato D, es decir, ahora mismo estaría en el formato D de Sol, aunque parece que estamos en, en Mi menor, pero siempre que tengo una, un formato D, que sería la, la primera inversión, para decirlo bien, eh, pues lo, lo puedo hacer. Y por supuesto, libro de Scrubs, la Biblia. Si no leéis la Biblia, por lo menos leer esto, que, que prácticamente oh, es lo mismo, ¿vale? Si leéis esto, yo creo que, que cuando llegue vuestra hora vais al cielo exactamente igual que si leyerais la Biblia todos los días. Yo lo he tocado a la velocidad que hay que tocarlo, esto lo habré tocado, yo que sé, a, a 150, una cosa así, y esto hay que tocarlo a 240, ¿vale? Pues sepáis <ríe> la dificultad que tiene esto. Y lo que tiene de difícil esto es que eh, no tiene un patrón eh, simétrico, entonces es muy difícil, eh, a mí me está resultando muy difícil memorizarlo. ¿Vale? Porque lo que hago es repetir lo mismo y no es, no es simétrico, hay cosas distintas. Y bueno, y lo vamos a analizar un poco y vamos a ver el truco, el truco del almendruco para que nos resulte relativamente más fácil de lo, de lo que es. Entre comillas, no relativamente más fácil, sino que haciéndolo bien es como, como suena bien y como tiene que ser. Em, antecedentes, pues yo lo tocaba antes a mi, a mi bola... una cosa así una, una tontería vale eh, y no es así evidentemente eh, tenéis que utilizar la tabulatura que aparece aquí la, la, la, la tabulatura del libro del de Scruggs en la página 90 y eh, hay una cosa que hace en el casi al final que yo no he hecho vale que hace es en fin, decir al trate 17 Luego al 14, y esto no lo hago. Yo, digamos, he repetido dos veces lo mismo por mor de la de que sea un poco más fácil de lo que, de lo que es. No digamos, sobre todo, quedarnos con, con la figura principal de, de la Sally, Sally Gooding Position. Bueno, vamos a minutos <coughs> Empezamos con traste 9 de la primera cuerda, quinta al aire. Y ahora ya a partir de aquí eh, vamos a anclar el dedo eh, índice en, en el traste 8 de la segunda cuerda y el dedo eh, eh, anular, si me he mirado el anillo, anular, en el traste 9 de la primera. Y este, digamos, va a ser como nuestra posición básica. Y hacemos un forward roll. Y ahora vamos a, a meter el meñique en el traste 11 y vamos a tirar hacia arriba, hacer un bending de medio tono para que suene esta nota. ¿Vale? Seguimos en esta posición. Y aquí lo que hemos hecho ha sido posar el, traste, el dedo corazón en el traste 9 de la tercera, seguir estos dos en el mismo sitio y meter el meñique en el traste 10 de la segunda cuerda. ¿Vale? Es decir, que hemos hecho antes esto, y ahora hacemos... Ahora vamos a repetir esta postura. Y ahora aquí viene otra, uno de los pequeños líos, que es... A lo mejor dice, bueno, pues como la primera vez metió el, el, el bending este en el traste 11, pues ahora lo va a hacer, pero no, se queda aquí. ¿Vale? Repite el, el traste 8, pero sí, traste 8 la segunda cuerda. Y ahora tengo que meter el bending, es decir, que lo mete a continuación, pero en vez de pulsar con el índice, voy a pulsar con el pulgar. Y esta es una de las claves. Y aquí, digamos, acabaría la parte primera, la parte A. 1, 2, 3, 4, 5 compases. Este es el de introducción aquí empieza el primero, aquí empieza el primero Y ahora este último quinto es 7, 0, 7, Y acaba en, en la posición esta que hemos comentado al principio, ¿vale? Repito todo Y ahora, evidentemente, aquí no nos paramos, no hay ninguna pausa, seguimos, pero digamos que sería la, la, la segunda parte. En la segunda parte introduce variaciones, que es la putada. La putada es esta. Si antes hacíamos... Ahora vamos a tener que hacerlo con el pulgar. ¿Vale? Es más, hay que poner el, el 8 también con el pulgar. Ahí, ¿vale? Ahí, ya le he dado con el índice. Vamos a hacerlo en contexto porque si no es más difícil. Así, ¿vale? Vamos a hacerlo desde el traste, perdón, desde el traste, desde el compás 5. vale Es decir, que ya no utilizo el índice, sino tanto para 11 como para 8 utilizo el pulgar. ¿Vale? Esta, esta es la clave de la variación. <coughs> Aquí si meto índice, ahora pulgar, pulgar otra vez, y ya lo demás sí es igual, ¿vale? Entonces esta parte de nuevo... Y esta es la, la mayor dificultad, digamos que es el compás 6, por ese cambio de, de dedo, que en vez de hacerlo con el índice, lo tengo que hacer con el pulgar. Repito todo esto completo. nos vamos a ir al... a ver, esto era el 6, este es el 9 en el, en el compás 10 empezamos aquí bueno, eh, a partir del compás 10 eh, hay una, unas pequeñas complicaciones también estábamos aquí en la misma postura de siempre y ahora al pulsar la quinta al aire vamos a deslizar hasta el traste 12 pulsando con el dedo medio Vamos a hacer un slide 11-12 en la cuerda 2 Y acabo eh, en la cuerda primera en el 12 Y ahora hago un forward roll haciendo 0-12-14 0-12-12-0 Repito esto Y ahora, solamente con el, con, el, con el dedo medio. ¿Vale? Repito esto. Estábamos aquí. Y lo vuelvo a repetir. aquí nos quedamos, vale, eh, he metido lo del 17-14 y el slide en este caso lo tengo que hacer así y aquí nos quedamos, este sería el 3-6-9-12-15 en el 17, perdón, el 16, en el compás 16, todo completo de nuevo あいめきぼかん De la variación del que más adelante no lo hace, aquí sí la hace, ¿vale? Bueno, eh, no sé si si va quedando claro. Esto hay que practicarlo con metrónomo, ¿vale? Metrónomo a no mucha velocidad primero. Eh, esto va a 2x4, creo. Vale, vamos a ponerlo a 2x4. Esto está en 100. Y paciencia y tiempo y ganas hasta que salga aquí no hay no hay fórmulas mágicas esto es paciencia y metrónomo y ping ping y ping ping y ping, ping Os acordáis de lo que hablábamos hace años del cansinismo pues cansinismo no hay otra es lo que tiene el, el bluegrass venga con dios